Vamos a retomar temas que hemos hablado ya aquí en otras columnas y, y también temas que trabajamos en ocasión de nuestra última visita a Bogotá, que es el tema de las transiciones justas del ambiente, del cambio climático, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente está ocurriendo la COP, como se conoce, la COP 27, ¿verdad? Que es la conferencia de las partes en eh, Egipto en estos días, entre el 6 y el 18 de noviembre. Comenzó ya hace unos días y todavía le quedan un par de días de sesiones. Y esta conferencia de las partes, o COP como se conoce, insisto, es una cumbre anual que realiza la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen representantes de los 197 países firmantes de la Convención, también expertos en el tema y organizaciones de la sociedad civil. Este año, la edición número 27, de allí el COP 27, eh, se está llevando a cabo en Egipto eh, hasta el 18 de noviembre. Este encuentro es un encuentro importante, ¿verdad? Porque representa una oportunidad para generar conciencia y reunir en un mismo lugar instituciones públicas, instituciones privadas, y delinear estrategias y medidas para lo que eh, se denomina la crisis climática y su. A su vez para dar cumplimiento a los objetivos trazados ya en otras COPs de años anteriores. Esta cumbre además busca Justamente brindar soluciones, soluciones sustentables para este, esta problemática y fomentar la eh, inversión y la legislación en esta materia. Este año la COP27 va a centrar sus esfuerzos en evaluar las comunicaciones nacionales y los inventarios eh, que presentan las distintas partes, las naciones y los territorios. Y también se van a analizar los efectos de las medidas adoptadas por las partes y los progresos que se hayan realizado o no en la, en la consecución de los objetivos de la Convención. Antes de avanzar eh, un poquito en, en la importancia de este tema para América Latina, quiero comentarte un primer elemento muy curioso, ¿verdad? Curioso por decir. Al menos, ¿sí? Que esta cumbre en Egipto es auspiciada por Coca-Cola. Coca-Cola, una de las empresas justamente más cuestionadas por toda la contaminación, especialmente a nivel eh, la contaminación de residuos plásticos, ¿verdad? Y es quien auspicia la cumbre de la COP27 dato este, que por lo menos nos tiene que llamar eh, a la reflexión. Eh, la presión principal sobre la COP de este año para lograr resultados es realmente muy fuerte porque se está muy lejos de los eh, eh, objetivos que se establecieron en lo que se llama el Acuerdo de París, ¿verdad? Eh, el calentamiento global, como hemos visto, está aumentando eh, y la financiación para la transición, como se la llama, eh, bueno, sigue siendo un elemento en debate, un elemento muy importante, pero que no se garantiza. Recordemos que hace un mes aproximadamente cuando surgió el, eh, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ¿verdad? Que es otro órgano de Naciones Unidas. Eh, compartíamos acá algunas de sus conclusiones un mes para atrás. Recordemos eh, tres o cuatro cosas que decía ese informe, ¿verdad? Primero, que los efectos relacionados con el clima son peores de lo previsto es decir peores de todas las proyecciones y estudios que se habían eh, realizado segundo que los efectos del cambio climático en el corto plazo seguirán siendo peores es decir no van a mejorar tercero que los riesgos eh, aumentarán rápidamente con las temperaturas cada vez más altas que se están registrando lo que va a generar efectos ya irreversibles en el cambio climático Cuarto, que la desigualdad, los conflictos y los problemas de desarrollo aumentan, obviamente, la vulnerabilidad a los riesgos climáticos. Cinco, que hay una cuestión que es eh, crucial, que es la adaptación, ¿verdad? Que ya existen algunas soluciones viables, pero que se necesita más apoyo para llegar a las comunidades más vulnerables. Y, por último, este informe también marcaba que algunos efectos del cambio climático ya son demasiado graves para lograr esa adaptación adaptación y que necesitamos medidas urgentes para hacer frente a las pérdidas y a los daños. Recordemos también que este informe habla de que se necesita una inversión anual mucho mayor de todas las partes interesadas a nivel mundial para lograr la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono y evitar que el calentamiento supere el, el, el 1.5 grados que está previsto. Eh, la COP de este año además tiene una particularidad y es que se la conoce como la COP de África, eh, ya que tiene que abordar además los desafíos específicos, los desafíos climáticos específicos de África y cumplir con la financiación climática. ¿Por qué esto? Porque África tiene, eh, digamos, grandes problemas en, en este punto y aún eh, no se encuentran eh, las soluciones, ¿verdad? Las economías actuales se basan en la explotación de los recursos naturales y se necesita también para África, discutir este concepto de transición justa que hemos abordado en otras columnas que genere, eh, digamos, más eh, empleos decentes, que implique inversiones en una producción sostenible desde el punto de vista ambiental. Eso en África, pero ¿qué pasa en América Latina? Bueno, como ya sabemos, nuestra región se ha caracterizado por ser considerada la más desigual del planeta y en el contexto actual, además, como hemos dicho, se suman eh, los impactos derivados de la pandemia y de la guerra, de la guerra Rusia-Ucrania, ¿verdad? Que han consolidado las tendencias eh, en materia de riqueza, de concentración de la riqueza, de empobrecimiento creciente y de aumento de la vulnerabilidad de poblaciones enteras frente a la, a la violencia y a los fenómenos asociados a las cuestiones climáticas. Si partimos de una concepción según la cual un cambio en la matriz energética y productiva es absolutamente necesario y urgente, todavía persisten un gran conjunto de tensiones y de interrogantes en relación a cómo será esa transición, a las modalidades de la transición y a las oportunidades que se abren a partir de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo, sobre todo incorporando criterios de equidad y de justicia. Es decir, en el centro se encuentran las preguntas que giran en torno a las dinámicas políticas y sociales y los principios de implementación para esa transición en nuestra región. Eh, de acuerdo, eh, además, a este informe que acabo de citar, ¿verdad?, sobre el grupo de expertos sobre el cambio climático, eh, también nuestra región, por supuesto está incluida en ese informe y está sufriendo eh, es, las consecuencias o los puntos que destacaba del informe pero en esa misma línea también hay otro reporte el reporte que se conoce como los riesgos riesgos perdón globales 2022 del foro económico mundial que muestra que los riesgos relacionados con el cambio climático eh, representan los principales riesgos para la humanidad de cara a los próximos 10 años y en américa latina por supuesto que la realidad no es diferente, pues es el informe del Foro Económico Mundial y también el informe de la Organización Meteorológica Mundial eh, muestran con mucha claridad las profundas repercusiones en los ecosistemas, en la seguridad alimentaria, en la seguridad hídrica, en la salud y en la lucha contra la pobreza que tiene eh, esta dimensión ambiental en América Latina. Entonces, es por eso que la COP 27 representa un escenario muy importante para que las partes involucradas efectivamente trabajen en conjunto en la toma de decisiones en la búsqueda de soluciones, soluciones que promuevan la adopción de medidas reales contra el cambio climático. Recordemos por último que también nuestra región, para lograr estos propósitos, cuenta con un instrumento quizás único y sin duda pionero para mejorar la toma de decisiones en materia ambiental y proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, a un medio ambiente limpio y sostenible. El famoso Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido por su abreviación, ¿verdad?, como el Acuerdo de Escazú, eh, que... Eh, insisto, es pionero y es este, único probablemente eh, en el mundo. Entonces, tenemos un instrumento concreto, una plataforma clara que eh, promueve este, las soluciones, la búsqueda de alianzas entre los distintos países, entre los gobiernos a nivel nacional, local, municipal, con el sector privado, con la comunidad científica, con la sociedad civil, para favorecer una distribución equitativa. Eh, de los beneficios económicos y de los impactos eh, ambientales en términos eh, regionales. Eh, también plantea el eh, resguardar los derechos fundamentales de todas las personas con especial foco en aquellas voces que no han sido o que no son debidamente eh, escuchadas. Entonces, tenemos esta, este desafío, esta especie de triple crisis eh, planetaria del cambio climático, de la biodiversidad, de la contaminación, ¿verdad? Que se agudizan y bueno, y que en estos días está ocurriendo eh, esta reunión, como dije, la COP27 en Egipto, donde, eh, bueno, veremos cuáles son sus resoluciones, pero eh, quería eh, por lo menos plantear el tema aquí en Infoclaxo. Clarísimo, Karina, la verdad que es muy fuerte lo, lo que está sucediendo y algunos datos que iba recabando mientras que te escuchaba hablar y comentabas el caso de este polémico, como mínimo, auspicio eh, de una empresa como Coca-Cola. 10.0 millones de botellas al año son las que fabrica de plástico, ¿no? Que fabrica Coca-Cola que son desechables, o sea, ni siquiera retornables. 10.0 mil millones de botellas, después genera las otras retornables. Entonces, ahí realmente... Y es un poco la pregunta en relación a estas cosas, ¿cómo generar medidas que no sean lavadas lavada de cara y, sino que sean cambios reales en profundidad? Y solo un detalle antes de que nos puedas eh, responder en esa, en esa lógica de construcción. En Filipinas, en el año 2013, Coca-Cola puso por primera vez botellas de plástico. cinco años después, solo cinco años después, era el principal o la principal generadora de basura de plástico en Filipinas. Eso en Filipinas, pero había casos en un montón de partes del mundo. Eh, y ahí la pregunta, ¿cuánto este tipo de encuentros eh, son realmente profundidad de cambio y cuánto se pueden transformar en una limpieza de imagen eh, por parte de algunas empresas o inclusive algunos gobiernos? Bueno, eh, esa es la pregunta, sin lugar a dudas, y creo que efectivamente, por lo menos por lo que ha ocurrido en, la, en, en las COP anterior y con el tema de los acuerdos de París, eh, no parecen ser muy efectivas en la construcción de alternativas reales, verdaderas, y que tengan un impacto, como decíamos, además en el corto plazo. En definitiva, el desafío sigue siendo esta noción de las transiciones justas, eh, transiciones justas, por supuesto, desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico y social, y sobre, eh, digamos, cuál es el lugar de los países del sur, sí en esas transiciones eh Justas. Creo que este es un tema que, que por supuesto, eh, sobre el que vamos a seguir intercambiando eh, y que si me preguntas mi opinión personal, bueno, no va a ocurrir gran cosa en esta reunión que está ocurriendo en Egipto y por eso el dato curioso del auspicio eh, de Coca-Cola, pero por lo menos nos sirve para recolocar el tema, la preocupación como uno de los desafíos absolutamente eh, vitales y trascendentes, eh, bueno, para. Para, para todos y todas y que también, por supuesto, es un desafío para las ciencias sociales y las humanidades y es uno de nuestros ejes estratégicos eh, aquí en CLACSO, uno de eh, nuestros ejes que estamos trabajando en clave de plataformas para el diálogo social. Gracias, Karina, por, por ayudarnos a reflexionar, por traer temáticas de la coyuntura, pero dándole una vuelta desde la profundidad, entendiendo la dimensión de gravedad que tienen muchos de estos temas. Obviamente seguiremos muy de cerca todo esto. Eh, y, bueno, eh, el próximo encuentro será en el marco de Bogotá, Colombia, donde estaremos por el comité directivo. Así que seguramente ahí siguiendo alguna de las líneas de lo que suceda ahí. Pero, bueno, también será un buen momento para revitalizar alguno de estos temas o algún otro que, que plantees. Gracias por la columna y hasta dentro de una semana. Bueno, gracias a ti, Gustavo. Y, como siempre, con todos, con todas, nos encontramos el próximo miércoles.